Vengo de la Saya Ruta, en el canal. Eh, mi nombre es Juan Molta. Mi nombre es Roberto y vengo de la Saya Ruta. Mi nombre es Alejandro y vengo de la Saya Ruta. Ruta por la accesibilidad.